Hola, hello, ¿qué tal? Bueno, hay personas que conocen de lo que voy a hablar ahora porque ya se lo he comentado y me han dicho, eh, oye, lugarcén, explica qué es eso que vas a hacer, eso que tienes planeado, que se llama YouTube para padres. Vale, pues lo explico. Vamos a ver, yo con la experiencia que he tenido, que estoy teniendo ahora mismo, en talleres eh, para adolescentes sobre YouTube... ...talleres de youtuber, más o menos, porque si tú entras a un adolescente... ...le abordas, ves su mundo... ...muchos te dicen que quieren ser youtubers, que tienen su canal... ...que quieren hacerlo crecer... ...para ellos es muy importante estar en YouTube... ...y además tienen unas dinámicas súper interesantes... ...se les ve realmente entusiasmados por ese tema. Entonces, yo cuando lo he visto, cuando me he dado cuenta de que... Eh, ...los chavales, tanto chicos como chicas... Tienen mucho interés por tener su canal de YouTube porque están viendo referencias de gente a la que siguen en YouTube. Los, los niños y los adolescentes ven más YouTube que la tele fijo. Y eso lo sabréis todos los que tenéis seguramente hijos y que veis dónde están, dónde están metidos. Eh, toda, todos esos niños tienen un... Eh, ¿Cómo lo diría? Tienen un entusiasmo y una pasión. ...por tener su propio canal. Eso me parece súper positivo. Porque lo que están haciendo es desarrollar sus capacidades de comunicación. Y como ahora estamos rodeados de redes sociales, estamos rodeados de muchas herramientas... ...que nos permiten comunicarnos con los demás, lanzar... Esa capacidad que tenemos de comunicación es muy importante. Me parece que ir teniendo ya la experiencia de comunicar de manera correcta a los demás es muy importante. Antes lo hacíamos escribiendo, antes lo hacíamos uff, hablando con la gente. Todavía lo hacemos de esa manera. Escribiendo quizás no tanto, aunque todavía tenemos muchas herramientas como WhatsApp en la que escribimos. Bueno, pues ahí estamos impulsando nuestra capacidad de información y de comunicación las dos partes que tiene internet la youtube es un gran canal y es el segundo buscador del mundo es un gran canal de información y de comunicación qué es lo que pasa yo me he dado cuenta que los padres los padres de todos estos niños youtubers eh, muchas veces eh, no saben qué es lo que están haciendo sus hijos en youtube que no es nada malo pero están perdiendo una gran oportunidad de participar ...en una experiencia muy chula... ...y ayudar a sus hijos a hacer algo estupendo como... ...aprender a comunicar. Y me parece interesante el poder hacer cosas y desarrollar cosas en ese sentido. Me parece muy interesante que los padres sepan... ...qué es YouTube, qué significa que un menor de edad esté en YouTube... ...qué consecuencias tiene legales y qué límites hay dentro de ese canal... ...y sobre todo cómo poder ayudar a sus hijos a expresarse es genial o sea realmente es muy bonito que un niño da igual que haga partidas de videojuegos hable de trapitos de maquillaje o de cualquier cosa me da lo mismo es, es su mundo da igual pero cuando crezcan van a tener algo que realmente es un tesoro que es que saben perfectamente cómo comunicarse por un canal que es el audiovisual en el que hemos estado todos inmersos desde pequeños ya y que ahora hay una gran oportunidad ...de que eso, eso que nos gusta, ese canal, esa manera que tenemos de grabarnos en vídeo... ...se convierta en una gran ventaja. Por eso, yo tengo un proyecto que es YouTube para padres. Va a ser un canal de YouTube donde explicaré cómo se hace un canal de YouTube... ...cómo se configura, de qué manera se puede hacer vídeo... ...cuáles son las, las consecuencias, cuáles son todos esos detalles legales que un padre... Tiene que tener en cuenta para que un menor de edad pueda tener un canal de YouTube. ¿Cuáles son los youtubers que la gente joven está siguiendo? Porque es muy interesante ver qué son lo que qué es lo que nuestros hijos están viendo, que no es ni bueno ni malo. Es decir, no nos tenemos que escandalizar por ninguna cosa. Hay que ver y analizar y ser capaces, ser conscientes de ver qué es lo que se está haciendo en YouTube y qué es lo que nuestros hijos o las personas que conocemos, nuestros sobrinos, los niños pequeños están viendo, y los adolescentes, especialmente los adolescentes. YouTube para padres me parece un proyecto apasionante, y ya que mañana empiezo a dar talleres para adultos sobre YouTube y canales de YouTube, eh, creo que es una buena oportunidad para que los padres, para que la gente que tenga niños a su cargo, entiendan que... Es una actividad muy interesante para hacer. Por eso lo que yo quiero, siempre os lo digo, eh, aquí Mr. Curator o oh, la gestión del conocimiento no es una cosa aislada que a mí me da la gana hacer. Quiero que me preguntéis, preguntadme sobre YouTube. Si sois padres, si alguna vez vuestro niño os ha dicho que quiere ser YouTuber, que tiene un canal... Que si puede hacer esto, que si puede hacer lo otro, os habla de todo ese mundo en el, que, en el que estamos, de las redes sociales y no lo entendéis. Preguntadme, ponedme retos, ¿vale? Seguimos, estamos en YouTube para padres y vamos a hacer un proyecto muy chulo. ¡Hasta luego!